Pequeño tortazo del mercado y os voy a contar también qué le pasa a un trader, a alguien que hace trading después de unos años. Os va a sorprender. Eh, a ver, es, es serio, es serio, pero pero bueno, para que lo sepáis. Para que, que el que avisa no es traidor, es avisador. Por otra parte, respondo a una pregunta del millón que me habéis hecho. Oye, con la oferta esta que tiene de los cursos y no sé qué cuánto, se puede pagar en tres veces. Pues sí, si entráis dentro cuando vais a pagar con tarjeta, le dais a la opción de Clarna y pagáis en tres veces y sin intereses. Vale, eso que me la habéis preguntado, pues eso yo le respondo para todos. Cada vez que alguien me hace una pregunta, digo que pueda servir para otros que sé que me la estáis eh, deseando hacer. Pues ahí lo tenéis. Vale, vamos a ver Bitcoin desde varias perspectivas. Pero lo primero, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a un trader después de un tiempo haciendo trading? ¿Qué, qué podéis esperar? Podéis esperar tener beneficios, podéis esperar tener pérdidas, pero lo que seguro, seguro, seguro que os va a pasar a todos es esto. Estoy pues aquí con la malla, os enseño mis tetillas, ¿vale? <risa> con el aparatejo ahí. ¡Hala! ¡Ya estoy holteado! Que no es lo mismo que holdeado. A ver qué pasa, porque se, el corazón se pira un poco. A pesar de que uno haga un poco de deporte y todas esas cosas, me estoy poniendo un poquito de fondo, en el invierno me he sentado muy bien. A ver qué tal el verano, me se, se, siempre me sienta mejor. En fin, son cosas que pasan, ¿no? Eh, vigila la salud, que es lo más importante. Todo esto, si la salud no, no está bien, no tiene, no tiene pero en ningún sentido. Bueno, decía Paulini que el guerrero que tiene mayor facilidad para adaptarse a lo inesperado es el que vive más tiempo. Y pasa igual aquí, es decir, el, el, el trader que más tiempo va a vivir, el inversor que más tiempo va a vivir, es el que tenga más, facil, más facilidad para adaptarse a todas estas cosas inesperadas que pasan en el mercado o esperadas. Es decir, porque hay mucha gente diciendo ¡Ay, Dios mío, qué no lo que ha pasado! Y, ¿Qué ha pasado? Si no ha pasado nada. Vamos a verlo. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Vaya a tomar mal por culo. Bueno, no sé si nos vamos a tomar por culo no, yo creo que no. Bueno, vamos a ver primero que Bitcoin desde una perspectiva de un plazo más largo, desde los máximos histéricos que hicimos. Un toque, dos toques, al tercer toque que hicimos un pullback, dos pullback. Este es el, el bueno, ¿vale? el segundo que hizo. Y pa, rebote, muy bien, ¿vale? Apoyo en media de 200, además fue una, una zona, lo que buscamos siempre, ¿vale? El trade ideal, zona de confluencia perfecta. Y era esta. La media de 200 en diario con la línea de tendencia y con una zona horizontal de soporte. ¡Bam! Para arriba. Perfecto. ¿Ahora qué ha pasado? Pues no ha pasado absolutamente nada. Simplemente que estamos en una zona de resistencia muy importante. Vamos a verlo en esta otra gráfica ahora, que era nuestra querida... Vamos a ponernos en diario. Nuestra querida Rose Line, la línea rosa vale eh, una, una resistencia semanal eh, diaria eh, prácticamente casi, casi, casi que me sueltan en todas, hay muy chunga la pasamos y ahora lo que estamos haciendo es el pullback a esa zona y la vamos a probar una, dos, tres, las veces que haga falta para ver si realmente esa resistencia que hemos pasado se va a soportar bien todavía ni siquiera la hemos tocado, es decir EMA20, venga, me acerco ayer ni siquiera se llegó, ese rozó hoy sí se ha tocado y venga, vamos para arriba bueno, esperar Relax, no pasa absolutamente nada. Es más, también os digo, cuanto ahora más nos acerquemos bien a la zona de soporte, que por cierres estaría en torno a 28.400, ¿vale? 48.450 más o menos. Eh, tocar aquí un poquito para ir al alza, fantástico sería. ¿Por qué? Porque el R6 se relajaría bastante. Fijaros que estamos en una hora, estamos. Eh, desquiciados en el RSI habíamos estado, fijaros, toque, toque volvíamos a la, a la alza cuando no llegamos a ese máximo anterior, pues ya decíamos venga, no, vamos para abajo, bien esto es algo que suele, suele pasar, ¿vale? A veces, a veces pasa, hemos hecho una arriba, techo doble techo, y en el momento que hemos perdido el vértice, pum, para abajo que hemos perdido como que mucho, que había mucha gente como con ganas, pues sí, estaba subiendo la presión bajista, y bueno, está bien pero, ahora vamos a ver también eso cosa que es bastante, bastante importante pero, en principio, esto es una hora, ¿vale? tampoco es mayor eh, problema ¿qué ha pasado en cuatro horas? recordar que decía el otro día, ¿no? La, la confluencia que tenemos aquí, igual que hemos visto antes la confluencia en este punto ¿vale? que era perfecta línea de tendencia, zona horizontal y media de 200, ¡pum! rebote ahora, buscamos una zona de confluencia también ¿dónde está? ¿dónde estamos ahora? no, está un poco más abajo, ¿vale? está más bien en eh, pues bueno, la Rose Line con la parte de arriba del TP2, con esta línea de tendencia, entre la media de 100 y la de 200, esto es todo este mogollón que hay aquí, es una zona bastante amplia, además, bueno, tampoco es demasiado amplia, entre los 29.150 a los, bueno, vamos a poner hasta la media de 200, o sea, 28.500, estamos hablando de 600 dólares, ¿vale? En, en total, en toda la amplitud, tampoco es nada del otro mundo y más ya estando rozando los 30.000, no es nada. Eh, esas son las zonas que buscamos para decir, oye, reboto, ¿qué, ¿qué línea de tendencia es esta? Pues la del canal que estábamos siguiendo, ¿vale? Este canal, parte superior y parte inferior, que ya lo rompimos, hemos estado tonteando por encima de ella, está muy bien, porque además no, no, no tiene un grado de inclinación eh, demasiado agudo, con lo cual está bien, eh, podemos ir subiendo poco a poco por ella. Eh, y bueno, pues de momento parece que va cumpliendo. Entonces, toda esta zona que tenemos aquí, si no la perdemos va a estar perfecto, y en principio no hay por qué pensar que la vamos a perder, si no vamos a el BLX, bueno, primero antes de ir al BLX vamos a volver aquí en diario, para que veamos que el volumen vale está subiendo, un día sube, otro día sube, hoy vuelve a subir, aunque sea roja, o sea, no sabemos al final cómo va a terminar, porque esta vela puede terminar verde, todavía quedan 7 horas, ojo, eh y todavía puede terminar verde, pues ya sabemos que esto se hace en 10 minutos, cuando quiere, pero no tiene por qué terminar ni siquiera por debajo de estos cierres. Vamos a ver, lo importante es si no pierde estos cierres sería bastante bueno, si va más arriba. Lo paje, bueno, al final la vela completa está haciendo sombra a las anteriores. Eso lo que nos decanta es que podemos perfectamente ir más abajo. Dentro de la, de la gravedad de esa caída, si nos vamos a cuatro horas, vemos que tenemos esta zona de confluencia, y bueno, pues aunque caigamos mañana otro poquito más, eh, luego podemos empezar a rebotar, que sería lo suyo, y... Mmm, bueno, si no pasan cosas raras, debería de ser lo ideal. ¿BLX qué hizo ayer? Pues ayer subió el volumen. Fijaros, vamos a irnos, porque es lo que nos interesa, ¿vale? Bueno, subió el volumen, no, subió el precio, y subió bastante, y el volumen se mantuvo más o menos en línea, un poquitito más bajo que el día anterior, pero no es algo significativo. Lo que sí es significativo es que esta línea de tendencia que veníamos trayendo en el volumen que iba decayendo, bueno, pues en esta zona se rompió, y ahora lo que necesitamos es empezar a... Tener una zona un poco plana y luego empezar a subir otra vez el volumen subiendo también el precio. Es lo ideal. Lo va a hacer, hay quién sabe dónde. De momento, yo sigo en mis 13. Creo que la forma de lo que vamos a hacer va a ser muy similar a esto. Es decir, vamos a tener una zona de subida. Eh, no sé si haremos un doble techo, la figura que haga. Yo aquí me lo inventé, ¿vale? O sea, pero es algo aproximado. Eh, luego tendremos una buena caída, pa, pa, pa, pa, pa. Hasta, culminando con eh, principio del último trimestre final del tercer trimestre del año y a partir de ahí, poquito a poquito, subiendo eh, más, más bien despacito hacia el halving, una vez hecho el halving volare, con sus propias correcciones por el camino, es decir, porque aquí lo hacemos todo y parece que todo va todo muy recto, pero no tiene ni por qué parar aquí, ni por qué ser de esta forma, ni, o sea, yo lo he hecho aquí un poco amorfo todo, pero bueno eh, es un poco la creencia y la, en, en base al planteamiento en el que yo Estoy haciendo las cosas. Que no llegamos tan arriba y nos quedamos un poquito más abajo, no pasa nada. No pasa absolutamente nada primero, porque yo no pienso llegar hasta ahí arriba. Eh, en caso de que veamos que el mercado puede ir hasta ahí arriba, el mercado podría ir hasta el siguiente punto de pivote. la que estuvo primavera, 47.500 aproximadamente. Podría ir, yo no digo que vaya a ir, ¿vale? Digo que podría ir, pero depende de mil millones de cosas. Y, y, y, entonces yo... Se, ¿sabéis qué? Siempre se dice en la bolsa se pone uno en lo peor y descuenta lo que hay, ¿no? Pues yo me pongo en un término medio, ni me pongo de lo con los bajistas nos vamos a ir a tomar por culo, ni me pongo en los de nos vamos a ir a los 60.000. No, ¿vale? En esta pequeña cripto primavera, este pequeño arranque que hay previo, previo halving, con su corrección posterior, yo creo que eh, la zona de 35 es una zona bastante buena, que no vamos a 42, cojono, que no vamos a los 47 y pico que hemos hablado, mejor todavía, pero... Ya nos iríamos adaptando, ¿vale? Lo que decíamos, que el guerrero tiene mayor facilidad para adaptarse eh, a lo inesperado, es el que vive más tiempo. Pues es lo que tenemos que hacer nosotros, como cripto criptotiburones, a adaptarnos a cada momento. Por su parte, Ethereum vale, ha tenido pues, eh, su, su descenso de exactamente igual, un 5,72% hoy, más que, más que Bitcoin. Eh, bueno, pues ahí está, con su, con su, su castañazo, eh, pero a buena zona. ¿Dónde está? ¿Zona de soporte? ¿O...? Oh. A ver, ¿ahora qué pasa mañana? Puede ser un indicador muy interesante para lo que vaya a hacer el resto del mercado. El total market, bueno, pues cayendo, abrazando velas anteriores. Ahí está. Y está igual, tocando zona de soporte. Y la dominancia de Bitcoin subiendo. Es decir, el total market cae, el valor, pero sin embargo, la dominancia de Bitcoin sube. ¿Qué pasa? Que hay altcoins sufriendo bastante. El dólar index, por su parte, hoy ha intentado ir otra vez a la EMA20. No ha podido, pero bueno, tiene vela verde. Y las altcoins. ¡Ay, nuestras queridas altcoins! que tantas cosas buenas nos dan y tantos disgustos nos dan también por el lado más negativo, pues los bueno, los cortos de Bitcoin, que están bajando ahora eso pues esto lo sabéis que yo siempre los dejo para el final eh, Neblio que sigue con su tortazo y bueno, tenemos bastantes 10%, 9% 8%, 7%, aquí hay mogollón, y en 6, 6 y en 5 hay mogollón. vale Entonces, tenemos la mayoría del mercado, esa es que yo considero al 5% aproximadamente. Entonces, tenemos la mayoría del mercado con unas pérdidas importantes. Y en el lado positivo, por ver cosas positivas, que no es que sean muchas, pero algo hay, los library gates, como siempre, vale pues anda. bajan a un centavo, pues vuelven a subir otro veintitantos por ciento. Bueno, están ahí con sus peleas continuas y la verdad es que pues, son divertidos. Y aparte son dinero gratis que nos van dando con, con esos vídeos. Y eh, tenemos por aquí NJ en un 2.60. Uh, así, interesante. Pues, que ahora tampoco me interesa que sea muy interesante. Algo de Pond, Cocos, aquí, bueno, pues, para el que le interesa. Y Polis. 387, y a partir de ahí ya hay poca cosa. Chili sobreviviendo, Nexo sobreviviendo. Uh, y ya, ya nada, ya, ya, estamos, ya entramos en la zona roja enseguida. O sea, no hay, no hay mucho que, que rascar. En cuanto a <risa> los señores. Cortos de Bitcoin han intentado hacer un impulso importante, pero ahora se están rajando. Se están rajando. Vamos a ver en, en cuatro horas, bueno, tampoco eh, volveron muy locos, cómo estuvieron subiendo, ha pegado aquí el pepinazo y se nos ha ido abajo. Eh, la presión bajista de, sobre Bitcoin, a mí me gusta verlos en diario, ¿vale? Normalmente no, no, los, no los considero en menos, en menos temporalidad, eh, porque no tienen una causa-efecto directa, muy muy directa. Entonces, bueno, de momento ha vuelto a tocar la resistencia. Si hace un mínimo ascendente a este, ¿vale? Otro mínimo ascendente y vuelve a tocarla, es posible que sí la rompa. ¿vale? Entonces tenemos que estar atentos a esos indicadores que lo único que nos dicen es la presión de bajista sobre Bitcoin sube, o ya ha bajado. Eso está dentro de lo que queremos. ¿Que vuelva a ir abajo? Fantástico. Sería, eso sería perfecto, ¿no? Porque quiere decir que seguimos subiendo. Eh, aunque suba la presión bajista... Inclusive hasta aquí no teníamos por qué bajar, pero serían niveles en los, a partir de los cuales hay que empezar a preocuparse, porque sí puede haber un, un pequeño ostión. Igual que han limpiado eh, hoy han limpiado unos cuantos largos, pues eh, mañana puede limpiar unos cuantos cortos, ¿vale? De momento yo no lo veo, no veo que vayan a hacer una limpieza de cortos. Eh, más bien, seguir simplemente con la, con la tendencia que, que hay en el mercado. ¿Y la tendencia cuál es? La tendencia es esta. De momento es ascendente y... Eh, todo esto, todo esto, todo esto es ascendente. O sea, desde que hicimos los mínimos, hay los 15.000 y pico. No, no hemos roto esa tendencia, al menos de momento, ni hemos roto un máximo anterior que se ha hecho con un mínimo. Por lo cual, mientras sigamos con mínimos ascendentes y máximos ascendentes, vamos, perfectos. Lo único que tenemos que tener correcciones. Es algo que es totalmente lógico. en diario que llevamos hoy, uh, un 3.47, o sea, nada nada de nada, igual que ayer eh, 323 tampoco era mucho pues hoy 347 a baja, tampoco es mucho ya está, no hay más es una zona en la que en cualquier momento el mercado se decide hacer algo yo creo que va a ser a, a romper la zona de 30.000 para ir a por el TP2, es que si no todo lo que se ha hecho no tiene sentido, la ruptura de 20, los 28.000 y pico la, la Rose Line, esa resistencia tan importante haberla roto, a hacer pullback para no irte ahí ¡ay! como un jardín sin flores no me acaba de convencer. Así que, bueno, poco más eh, me enrollo. Que chicos, tenemos clase. A los alumnos os digo, eh, recordadlo a las 8 y media, 20:30. Nos vemos ahí en, en el Zoom, en el webinar para, para todos. Así que, como digo siempre, invertir con mucha gotela, guardar liquidez para estas oportunidades que veis cómo vienen. Claro que vienen. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.